Pero le honró dimitir porque incluso él consideraba que no era tolerable lo que estaba pasando. Y no pasó lo mismo en los distintos territorios del país. En España eh, —o sea, en Madrid— fallecieron un 40 más de personas que en el resto de territorios. Eh, fue algo dramático y la señora Ayuso no quiere rendir cuentas, ni quiere explicar lo que pasó, ni quiere perseguir y Buscar las responsabilidades. Eh, no se van a salir con la suya, no van a callar a los mayores, ni a sus familiares, ni a los trabajadores y las trabajadoras del sector de la residencia. No los vamos a olvidar. Vamos a seguir persiguiendo la verdad y vamos a seguir persiguiendo la eh, recuperación de derechos para nuestras personas mayores.